Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos Pase de Batalla Temporada 4, temporada ¿bien? Y eh, podemos decir entonces que se nos viene ya Porque en la nada misma El lunes 15 de marzo comienza la temporada 4 del Pase de Batalla Y finalizará el día martes 15 de junio ¿Bien? Marzo, abril, mayo, junio ¿Bien? Tres meses dura este pase de batalla Vamos a ver este videito así de a modo de resumen Porque básicamente la mayoría sabe que es el pase de batalla Y si no, acá lo vamos a estar eh, descubriendo de manera muy sencilla y práctica Vamos a verlo Saludos tanquistas, voy a lanzar la cuarta temporada del pase de batalla Y hay una gran cantidad de nuevas funciones que verán La nueva temporada comienza el 15 de marzo se compone de tres capítulos Al final de cada capítulo Obtendrán un personaje en particular ya con Tres capítulos quiere decir tres meses Básicamente, eh, como dijimos, marzo, abril Mayo, junio Conocen o sea. a dos de ellos Vasily Badaev y George Barton El nuevo héroe es el tanquista chino Shang Ling esta vez los comandantes están participando en una operación militar internacional. Por eso, cuando los consigan, podrán seleccionar su especialización y su nación para que puedan asignarlos a cualquier vehículo. Como antes, se trata de tanquistas experimentados. Cada uno de ellos viene con hermanos de armas, como una pericia cero. Y también con suficiente experiencia para entrenar dos Eso está buenísimo. Ya te viene con hermanos de armas y además de eso te da dos habilidades más. Bien. Y encima lo puedes poner en el lugar que se te ocurra, en el tanque que se te ocurra de esa nación. Al... Habilidades o pericias más. Al comienzo de cada capítulo podrán seleccionar uno de los tres estilos progresivos: Azul Calés para el T-110E3, Rompehielos para el 121, y Oso Polar para el Object 705A. Reci Son estilos progresivos, ¿bien? ¿Qué significa estilos progresivos? Significa que a medida que vayan pasando de etapas en el pase de batalla les va a ir completando el siguiente nivel del camuflaje. Por ejemplo, al Tito 3, acá adelante, capaz que le ponen de entrada el coso ese. Tiene como una cosa que lo tapa. Pero nada más, ponele, es un ejemplo. Después, en la segunda parte, si completas la segunda, ya le ponen arriba en el gorrito, en la cúpula de comandante, le ponen otra cosa y otra cosa más. Y después en el tercero ya directamente te da todo el camo completo. O sea, lo tenés que ir haciendo progresivamente, justamente la versión oficial de este estilo, pero cuantas más etapas completen, mayor será el nivel de estilo. Entrarán el aspecto final del estilo cuando completen todo el capítulo. Y si no tienen suficiente tiempo, pueden comprar los niveles del estilo de progreso una vez que haya finalizado la temporada. Cada capítulo tiene 50 etapas. Necesitan 50 puntos para completar una etapa. Este año pueden ganar puntos no solo en batallas aleatorias Sino también en otros modos Cazador de acero, línea del frente y batallas clasificatorias Bueno, esto está buenísimo, ¿bien? ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Antes solamente jugando las random, jugando las batallas aleatorias Podías sumar puntos para el pase de batalla Con lo cual, si te quemabas todo el evento jugando Te quemabas en el sentido de jugar todo el tiempo Pegabas la cola a la silla y te jugabas 70 horas por día Al cazador de acero o, el, o a Frontline o a las clasificatorias no sumadas para el pase de batalla o sea, una cosa increíble, te estoy jugando al juego y no me sumo para el pase de batalla o sea que tenías que estar jugando eh, un tiempo considerable a lo que es Cazador de Acero o, o Línea de Frente eh, o las Rankeds y encima después tenés que jugar las aleatorias para que te rinda o sea tenés que estar todo el día bueno ahora eh, me parece lo más sensato es que si yo te estoy dedicando tiempo en el juego ya sea en cualquiera de los tres tipos de eventos que saquen que me suma el pase de batalla, porque para eso lo compré Y además te estoy jugando el juego, no es que estoy haciendo Otra cosa, ¿entendés? O sea, me parece Bastante una, una buena decisión Por lo menos por parte de Wargaming cada modo tendrá sus propias reglas para acreditar puntos. Estas reglas estarán disponibles en las publicaciones y anuncios de cada modo en el sitio web. Funcionará igual que en batallas aleatorias anteriores. Ganan puntos con los vehículos de nivel 6 a nivel 10 en todo tipo de batallas aleatorias, excepto en grandes batallas. Se acreditan puntos por su contribución. De nivel 6 a nivel 10, ¿ok? Tengan de acuerdo, tengan en cuenta eso y no sirve para grandes batallas. En batalla, los tres mejores jugadores... Perdón, una aclaración en paréntesis. ¿Qué son grandes batallas? Aquellos no sepan. 30 versus 30, básicamente. ...por XP en el equipo ganador reciben 7 puntos. Los tanquistas en las posiciones 4 a 10 obtienen 5 puntos cada uno. Si pierden o empatan, recibirán 5 puntos por estar entre los 3 mejores y 3 puntos por estar entre los 10 mejores. Bueno, acá. Esto está claro la información, ¿no? Pero voy a acotar algo. Eh, si tu equipo gana, te dan 7 puntos en batallas random. O digamos, si, si ganás, 7 puntos. Si eh, perdés o empatás, 5 puntos. Y entre el jugador número 4 eh, al décimo, por experiencia, por experiencia, 5 puntos y 3 para el equipo que perdió. O sea, del 11 al 15 no sacan nada. Yo lo que creo es que hacen... Como también en versiones anteriores Incentivar a que la gente trate de hacer un pequeño esfuerzo Si querés, o sea, no es que entro al campo de batalla Y ya me voy con un cero y chao, listo eh, Sumo para el pase de batalla, no O sea, que la gente le ponga un poquito de, de pilas de power a las batallas no Los jugadores que estén en los lugares 11 a 15 En cualquiera de los equipos No recibirán ni perderán ningún punto Al mismo tiempo los vehículos clave aportan puntos adicionales el Object 705A otorga un punto adicional si están entre los 10 mejores El T110E3 otorga 3 puntos adicionales si están entre los 3 mejores jugadores por XP ganada Independientemente del resultado de la batalla El 121 otorga 9 puntos por entrar en los 3 mejores 7 puntos si están en los lugares 4 o 5 y... Una cosa, antes eran dos tanques, bien, ahora es 705A T113 o Tito 3 y el 121 son 3 ahora que puedes utilizar, los cuales te van a dar un pequeño plus. Bien, utilizar esos tanques. Eh, y como te dice acá, te va a dar un punto más por cada, por cada lugar, digamos. 5 puntos para los lugares 6 a 10 en una victoria. También otorga 7 puntos por estar entre los 3 mejores. 5 puntos para los lugares 4 o 5. Y 3 puntos si están en los lugares 6 a 10 en casos de derrota o empate. También obtendrán puntos de pase de batalla por completar misiones diarias Tendrán que jugar en varios vehículos para... Perdón, acá tengo solamente, me quedó así, tipo me vino algo a la cabeza ¿Qué pasa en las batallas en las cuales no completás los 15 jugadores? ¿Se manejará de forma igual? Porque no es lo mismo Tener 12 jugadores en una batalla que 15 No digo que pase siempre, pero a veces, por ejemplo en el SA Cuando hay muy poca gente eh, en tier 8, en tier 10, 9 Lo que sea, te tira a veces dos jugadores menos Entonces, tal vez Se subirá uno la vara para cada uno No lo sé O sea, si son 12 jugadores, en vez de ser al, al 3 Será hasta el 2 O algo así, no sé, eso no, no, no, no me queda claro Seguimos Misiones diarias Tendrán que jugar en varios vehículos Para completar toda la temporada Cada vehículo aparte de los vehículos de cazador de acero Tiene su propio límite de puntos Estos puntos se comparten entre Batallas aleatorias y batallas clasificatorias Bueno, esto es sencillo eh, Cada vehículo, o sea, cada tier No cada vehículo en realidad Cada tier tiene un límite de puntos Que puedes ganar para el pase de batalla Bien Mejor dicho, cada vehículo de cada tier Bien, por ejemplo puedes usar el, en tier 6 el T34-85 y completas los 100 puntos. Listo, ese para el pase de batalla ya no, no, no puede progresar más. Ya está, puedes usar el Cromwell B, por ejemplo, el Cromwell, cualquiera. Bueno, perfecto, 100 puntos más. Eh, Cualquier otro de tier 6 también, 100 puntos más. Y así cada tier, bien. O sea, puedes ir. No es que en tier 6 100 puntos y nada más. O sea, puedes ir usando diferentes vehículos para ir sumando. Obviamente, te puedes usar si querés todos los de tier 6. Listo, si te gusta jugar Tier 6, por ejemplo, lo mismo con el resto de los, de los tiers, de los niveles. Cuanto más alto sea el nivel del vehículo, mayor será el límite. Una vez que hayan ganado el número máximo de puntos en un vehículo determinado, recibirán puntos adicionales. Recibirán recompensas base y mejoradas por completar las etapas del pase de batalla. Días de cuenta premium de World of Tanks. Créditos, reservas personales, bonos, directivas, calcomanías, espacios de garage, libros de tripulación y fragmentos de plano, estilos 2D y también equipamiento normal y de recompensa. Al igual que antes, podrán elegir una pieza de equipamiento normal o de recompensa. ¿Cuál es la diferencia entre normal y de recompensa? Las de recompensa tienen un porcentaje más eh, o sea, son un poquito mejores Por decirlo así, ¿bien? Pero, tenés que mejorarla a cambio de créditos Creo, si no mal recuerdo Que son 3 millones de créditos que eh, Te sirve mejorarla No sé, por ejemplo Si eh, el ajuste de mira este ¿no? El, para mejorar la, la precisión del cañón eh, El normal Te da 5% te achica la dispersión un 5% El mejorado capaz que te lo mejora En un 7% En un 8% Pero para eso tenés que haberlo eh, transformado en mejorado ¿Cómo se hace eso? Créditos Si lo tenés y lo pones a un vehículo Y no lo mejoras, es el mismo que el común O sea, es igual No es lo mismo que los morados que se compran con bonos Eso es otra cosa Son mucho mejor en vez de darte 8 Si dijimos que te, el común te da 5 El mejorado capaz que te da 7 u 8 El otro capaz que te da 10, ponele pero vale 5.000 bonos, yo que sé, un montón La lista de equipamiento es más amplia Está el nuevo apuntamiento mejorado de recompensa Que reducirá el círculo de apuntamiento Pará, ¿ves? Ahí está Más amplia está el nuevo apuntamiento mejorado de recompensa que ¿Ves? Ahí tenés los morados Que son los moraditos que están ahí, que esos cuestan bonos que dice 3.000, 4.000, 5.000, 5.000 bonos 5.000 bonos la barra de carga eh... Mejorada con bonos Y después tenés la otra, la de recompensa Que esa sí cuesta uh, 3 millones de créditos Creo, no me acuerdo Reducirá el círculo de apuntamiento un 8% una vez actualizado es Ahí decía, un 5% la común Un 8% la mejorada Con lo cual la que es por bonos debe estar un 10% con él. Eso es un montón En la nueva temporada También podrán seleccionar una nación Para los fragmentos de plano y los libros de tripulación también hay una nueva recompensa en el pase de batalla, las fichas Reemplazarán las fichas Escuchen esto, ahí va de vuelta, escuchen bien atentamente esto Una nueva recompensa en el pase de batalla, las fichas Reemplazarán las fichas que se otorgaron el año pasado en Expedición Intercambien fichas en la tienda del juego por paquetes de recompensas y vehículos únicos tanques conocidos de la expedición del año pasado el tanque pesado de bajo perfil el Object 777 versión 2 el tanque mediano francés Charles Futur 4 con un autocargador de 4 proyectiles y el versátil tanque pesado estadounidense AF-1 todos estos tanques cuentan con un kit de reparación grande, integrado y gratuito y también hay dos nuevos vehículos de nivel 9 el cazatanque soviético K-91 PT De disparo rápido Y el tanque mediano alemán Kunstpanzer con modo de asedio el... Modo de asedio Fíjate lo que cuesta La temporada 4. Pueden ob... Bueno, acá tenemos el precio de cada uno ¿Bien? Recuerden que antes eh, Tenés que juntar las 12 fichas Para poder comprar uno de estos vehículos ¿Bien? Bueno, ahora por ejemplo El 777 versión 2 Cuesta 9 El Charfielter 4 cuesta 9, el Phase 1 cuesta 9, el K91 PT cuesta 12 y el Kun Panzer cuesta 18. Bien, es un montón, pero eh, cada uno por eso tiene su, su respectivo valor. ¿Bien? O sea, tenés que ir juntando las fichitas. Eso, básicamente, es como el año pasado, lo mismo que hacíamos en cazadores a que hacíamos en, en línea de frente juntadas Te jugabas todos los, los cazadores a cero y todos los otros para poder llegar a comprar el tanque Y a veces pasaba que te faltaba una ficha y te querías morir, pero bueno ¿Qué pasa, bro? Me ha, me ha pasado, te digo Tener 18 fichas, 9 como recompensas base y 9 como recompensas vuelvo dos segundos para atrás Y el tanque mediano alemán Kunstpanzer con modo de asedio en la temporada 4 pueden obtener 18 fichas, 9 como recompensas base y 9 como recompensas mejoradas. Para obtener las recompensas mejoradas necesitarán el pase mejorado, que pueden comprar por oro para cada capítulo por separado. O pueden comprarlo por dinero real durante toda la temporada como parte de uno de los dos paquetes. Pero si compran el pase mejorado para al menos un capítulo, los paquetes ya no estarán disponibles. Con el pase mejorado, también podrán comprar el número requerido de etapas desde el primer día del pase de batalla. Preparen sus tanques. Buena suerte en el campo de batalla. En el campo de batalla. Bueno, básicamente eso, chicos. Esto fue un pequeño resumen de lo que tiene que ver con eh, el nuevo pase de batalla que se nos viene. Bien, básicamente. Eh, en resumen del evento, la temporada 4 del pase de batalla tendrá 3 capítulos con 50 etapas cada uno pueden batallas aleatorias excepto grandes batallas, la de 30 versus 30, en vehículos de nivel 6 a 10. En batallas clasificatorias, o en las rankeadas, como quieran decirle, en vehículos de nivel 10 y en cazadores de acero. Den lo mejor y ve... bueno, esto no, ¿eh? Los vehículos principales de pase a batalla tienen las reglas especiales a la hora de obtener puntos. Dijimos, el 705A, 121 y eh, el Tito 3. Eh, por cada etapa que completen, ganarán valiosas recompensas, base y, si no, mejoradas. ¿eh? Recuerden que también tenés la, las dos. Eh, cuando completen cada capítulo de la temporada Podrán tener un tripulante único O sea, por cada etapa tenés un tripulante Recuerden que tenés la habilidad manos hermanos en armas Y podés ponerle dos más Al comienzo de cada capítulo tendrás la opción de elegir Entre uno de los tres estilos progresivos Bueno, acá les quiero mostrar también los estilos eh, Que están... porque sé que a ustedes les, gusten, les gustan mucho los estilos que ganando no les guste nada Bueno, ves, acá también tenés lo que, lo que vas ganando ves, 75.000 de créditos más es esto es la base, digamos. Y si compras el mejorado, es esto más esto. Son las dos cosas: 75.000 más 100.000 y todo eso. Bueno, acá tenés todo lo que vas ganando. Bonos, vayan viéndolo así, rapidito. Acá ya tenés. En, la, en el 10 ya tenés una ficha: eh, libros, créditos, espacio garaje, no sé. Bonos. Eh, ficha. En la 20, la segunda ficha. Eh, días de cuenta premium, 100.000 de créditos. Eh, bueno, eso. Fragmentos de plano para elegir Bueno, básicamente esos chicos van viendo Y acá tenemos los estilos, ¿eh? que se los quería mostrar Porque sé que todos ustedes son fanáticos de los estilos La verdad que está Está muy lindo, este me gustó mucho ¿no? Está muy lindo eh, Bueno, eso eh, después tenés... Eh, te dan como siempre el rumbo sur Te dan la, la, la medalla esa Que después no sé para qué te la dan Porque después desaparece Es el reverendo Pepe eh, Bueno, el nuevo k 21 PT El primer cazatanque soviético Nivel 9 de recompensa con torreta trasera El cañón destaca por su alta carencia de fuego y La excelente movilidad del vehículo Le, le permite alcanzar a los tanques medianos O dar vueltas alrededor de los veloces Pesados como un increíble satélite El vehículo cuesta 12 fichas, eh, y el nuevo Kuhnpanzer, Kuhnspanzer tanque mediano alemán eh, con suspensión hidroneumática o sea, el modo asedio es el típico que tienen los eh, cazatanques suecos y dinámicas geniales, es perfecto para cumplir el rol de vehículo que brinda apoyo desde la segunda línea, se me hace que es un Leopard ¿la? o un Kampanzer 50T más o menos por ahí, bastante similar, a verlo Un alemán a toda regla. Me ah, parece muy lindo, que digamos, a nivel estético, digo, ¿no? Y el K-21, a ver. Mm, tiene pinta que acá te van a entrar como quieren. Abajo acá, capaz, probablemente sea duro. Algún vehículo más alto te prende a fuego al toque. No sé, habrá que verlo. La verdad que no... Eh, no sé. Acá está para que lo vean también. Y aquí tienen otra imagen. Desde el, la parte trasera lateral, ¿no? Eh, bueno, estos son los viejos conocidos El 707, 777, versión 2 El Charfeater 4 y el Phase 1 um, Bueno, eso chicos Más que nada Quería darle un pequeño resumen y un vistazo general eh, De lo que va a ser este pase de batalla Recuerden que el pase de batalla Va a estar eh, comenzando El día lunes 15 de marzo eh, En estos horarios Y finalizará el martes 15 de junio Bien, junio con N Así que, bueno, amiguitos, les mando un beso gigante. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. Chau, chau.